Un poquito cojo, eh. Me, me ha hecho prefires. He no, no, no, me ha he hecho prefires nada más. Me el del de, de, el, el de este de la cabeza de... Hay uno, uno que está haciendo el pique invisible, fíjate tú. Uno ha reventado. Sí, uno de fondo, de hay un tirito. Sí uno, uno. sí, uno de fondo Es más bueno de todo <risa> Bueno, yo el presidente hizo es un fapech pues bueno. No sé dónde están, eh Están atrás, creo, todos Voy avanzando un poco, more Sí, lo he visto ¿Avanzo? ¿Avanzo? Sí, mira, no, hay, hay uno aquí Muerto hay, El último ahí el Último al fondo, este es no al fondo Está reventado Este, tío, ¿eh? Este. Este de... He pegado una... una uno ha muerto. Muerto. Yo sí, también. De lado, ¿eh? Pega un avance ahí de detrás, tío. ¿Tienes de ahí, eh? Pero que están todos de nuevo, ¿qué es? ¿Cómo han el Stefan a mí? Están ahí todos, ¿eh? Si no, si el Estefan no va con ellos. También ha matado al Estefan y va con, ¿sí? no va con ellos. No está muerto. Ya está no queda nadie, creo. Vamos a decirle que se vengan no. a Ah, ya. Sí. Pero al mal ah, esto es hace iba a matar a uno que no estaba ni jugando. Bueno, pues lo que tiene no está. sin está. Uno me está, está haciendo el este invisible Sí, se están haciendo el este invisible Muerto, se levantaba el último este Está piqueando sin piquear, o sea, ¿esto como es muy... Sí, el... el... No, el... oh, pues cuidado. También, tío, tío. Va, sale, una, sale una por ahí, ¿eh? Uno, uno, detrás, uno detrás de la torre, ¿eh? Esperando a que vayamos por ahí. ahí por de Seaton, tío? Es Estefan, sí pero es que se está metiendo en el Seaton y luego... ...han matado a Stefan ha pues pesado, hermano. No puedo, tío, no puedo. No puedo, No puedo. No No puedo. No puedo. Me quedan dos. O sea, una... o sea a mí me han Vienen los dos por aquí. A mí también. Bro, tú, Chain, ¿qué es que me este? ¿Qué le Chain? Me ha reventado. Yo creo que el aquí. No, mira, es que estoy yendo como a mataros. ¿Lo ves? He ganado. He ganado. 4-0. ¿A tú eres? ¿Qué mierda haces? Qué pesado, Dice team change. Yo no sé qué ah. lo tenía eso? es eso. Traigo... que ha puesto tool porque eso es lo que le saldrá en el traductor. Porque no tengo ni puta idea. Vamos a matado, tío. Te he como el pick invisible? No, para el a, a la derecha. Me avanzo un poco, eh. Yo también. Ellos el también han avanzado, eh. Está el otro con el pick invisible porque es lo único que se va a hacer. Que lo haga otra vez, que le vea... ¡Eh! Se me ha logreado. No yeah. ¡Eh! ¡Shoot down! Vaya, qué, qué感じ, loco. Eh... Vaya máquina. Vaya... ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¿Foto cero? Está curando todo esto. No, ya. a también. Sí, de casi Estoy jugando aquí... sí. de otro lado, tío tienes... Hostia, la lluvia Con que sube, ¿Qué máquina Vale, vale. No ha muerto. El de abajo está nada. El de el está El ya nada. está muerto, el de Vale, pues el último es delante tuya, ¿no? No, quedan quedándose? dos. Ah. Quedan más ¿En vas, seguro, no, no. No, qué no, qué Cabeza y cuerpo. Estaba currándose. Pero que hay otro. no está el otro? Que son dos. Te lo he dicho. Hostia hermano. Pero, pero que luego salía que habías matado a uno. No he matado a nadie. He matado a uno. Un... Si la FID. No, quedaban dos. No, no te queda uno. Mira. Era lo de que More había muerto. era que era este que había matado, matado a uno. ¡Coño! Eh, he fallado muchísimo. Hay que ponerte salida. ¿eh? Cojones. No te creas. Sí, sí, eh. Sí, dame caso. <risa> ah, aquí ver quién falta de este equipo. Encima, encima que le estamos dando ventaja. Bueno, venga, va. Vuelve a saltar, que vuelva a saltar. Sí. Suave la polla. Eh, aquí ha avanzado. El mecanis ese está en mierda. yo quitaba la valla ese. No se enteran ni el clima. ¿Dónde está el otro? Otro muerto y el otro. El otro no lo sé a ver todos los tres. Bueno Yo quitaba la paya esto, eh, tío Vale es? No, porque, porque, porque, porque si, coja, si coges y, ha, y le haces el pick aquí, guarro... No, la paya está... Bueno, estoy chocando un moco Ya está Estoy haciendo el pick La derecha Voy yo para la izquierda, Los dos al fondo allí. Estoy... No ha reventado, ah, eh. Estoy colando, estoy colando. Ya está, muerto, muerto, Joder. muerto, hay muerto. Joder, ¿cuánto vamos? Yo también quiero. Uh, esto qué cojones, eh. Yo tranquilo la, la N. Cabeza y tiro a uno de ellos. Uno se ha por la derecha, creo que es el azul. Reculando, reculando. Está en la N, esa. ¡Armelos, anda! ¡Qué comida lo tomas! ¿Dónde está? ¿Dónde está uno? ¿Dónde está el otro? Muerto. ¡Gracias! Yo me he metido una cabeza, yo me tiro una cabeza del centro. Joder, muere tú, un poco sobrado. Si va con. ¿Qué hace? Voy a Si Se con fusilauta en semi. A ver. Sí, estamos si no no metidos, tío. La, me, la que nos han metido. La que nos han metido ha sido que me han matado, que han matado a mí. Ya haciendo. haciendo. La haciendo, la haciendo.. fallando más balas que en la maquilla. <risa> More. More que tal esta. <risa> aquí, por cuando. <dónde? risa> Qué por esto lo mismo, no me jodas. cómo? Por dos. Uno, dos. Eso es, eh, me he echado uno. <risa> Quiero el... Que me ha puesto en medio, ¿sabes? Me avanza, aguante. Vale. Eh, por izquierda. Sí. Tienes, mira, tienes no, uno ahí. Y tengo yo otro aquí delante. Ahí dónde. El delante es tuyo lo he visto. El otro lo tienes ahí. No te avanza, te avanza uno. ¿Me avanza? Sí, te avanza uno. Está enfrente de... ¿Los está ni enfrente o algo. ¿A vosotros enfrente? Sí, ¿no? En plan, cuánto tiene uno enfrente eh, y yo tengo otro enfrente. He matado uno ahí que está cerca. Tú matas al mío y, y al revés, claro, ¿vale? Claro, claro. Que sí, te están tirando granadas. Ah, si, Nada, si no saben, ni han tirado. Está ahí, eh. Cuidado, eh. Te han tirado piña. Estoy siendo para atrás a tirar la piña, a ver. O Se la tiro yo, va. Voy a tener que enseñar aquí a la gente a, a ver cómo se tira una piña. La has pasado. Ojo esa. Ojo que no deja nada, eh. Y esa, ojo. ¡Toma! Bueno. ¡Avanto! Muere, muere, muere, muere. Ya muerto. Ha dado el de medicina por si por joder. Y es uno, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? el equipo Aztecas quita temores o sea ya no, no, no, no. <risa> ex clan easy <risa> pues sí la verdad que ha sido bastante easy ganar chaval